Vamos a ver cuál es la forma más sencilla de añadir tu marca de agua en los vídeos que muestra tu canal de YouTube. Esta marca será un elemento gráfico que permanecerá visible durante la reproducción de los vídeos. Podrás elegir en qué momento del vídeo quieres que aparezca, si quieres que esté permanentemente en la pantalla o prefieres que se muestre solo en el tramo final. ¿Qué es una marca de agua? Es un símbolo gráfico que está situado en la esquina inferior derecha del encuadre del vídeo. Es habitual usar como marca de agua iconos o anagramas que puedan asociarse a tu marca, puesto que en realidad su finalidad es potenciar el branding. Por este motivo es importante que elijas bien qué detalle de tu imagen de marca vas a mostrar. Puede ser una parte del logotipo, o el anagrama, o un símbolo gráfico que utilices habitualmente al compartir tus contenidos. Y si prefieres utilizar texto, también debe estar en sintonía con el tipo de letra que empleas en tu marca, el que muestras en tus miniaturas destacadas o las portadas de los vídeos. También los colores son importantes, así que es preferible que utilices los tonos que puedan asociarse a tu marca, manteniendo suficiente contraste respecto a la imagen de fondo. Esto es algo que quizá te obligue a retocar ligeramente el perfil, o a añadir una sombra, o un reflejo en el contorno. En primer lugar, debes tener definido el concepto que quieres compartir, relacionado con tu marca, o al menos que pueda ser fácilmente asociado a ella. Lo adecuado es coger un elemento de tu logotipo, el anagrama, o un símbolo gráfico que utilices habitualmente, que esté presente en los perfiles que compartas en redes sociales o en tu blog. Por supuesto, que este símbolo esté también incorporado en tu canal de YouTube, en la cabecera o en la imagen de tu perfil. En el siguiente punto vamos a describir un ejemplo sencillo, realizado con nuestro logo, editando el diseño con pixelar. Es una interesante aplicación online, con una versión gratuita, ideal para realizar diseños y retoques sencillos. Técnicamente hablando, se trata de crear un diseño de 150 x 150 píxeles, con fondo transparente, utilizando uno o dos colores, y guardando el fichero en formato GIF o PNG, con un tamaño máximo de 1 MB. Vamos con nuestro ejemplo. Entramos en pixeler.com y nos registramos gratuitamente con nuestro email. Al acceder, nos permite elegir entre la versión X, para los que no han utilizado nunca la aplicación, o la versión E, que añade funcionalidades a la versión básica. Si tienes algo de experiencia en otras aplicaciones de diseño online puedes empezar en la versión E sin ningún problema. Así que accedemos al menú principal, en la parte izquierda del escritorio, en la pestaña Crear nuevo. En el espacio de trabajo, a la derecha, elegimos la opción personalizada, ponemos el nombre al diseño que vamos a realizar y también indicamos la anchura y la altura. Para este ejemplo especificamos 150 x 150 píxeles, que es el tamaño de archivo referenciado por YouTube. Después pulsamos el botón Crear. Como vamos a realizar un diseño con iniciales, seleccionamos la herramienta Texto. Tienes como alternativa la opción de elegir una imagen en la base de datos, con acceso gratuito. Con la herramienta Texto activada, el panel de la izquierda permite introducir el texto, alinearlo, seleccionar la fuente, el tamaño, color y el estilo del texto. En nuestro ejemplo, añadimos un símbolo igual y después la letra Y. Son dos de los elementos que forman parte del logotipo de nuestra organización y además, están presentes en la imagen de los perfiles que gestionamos en las diferentes redes sociales. ¿Me permites una pausa? Si te parece interesante el vídeo, no olvides darle al like, si además te suscribes al canal, nos ayudas a producir más y mejores tutoriales, que es justo lo que queremos hacer. Seguimos. Antes de concluir el diseño, para que tenga dos colores, cambiamos el blanco del símbolo igual y elegimos un tono rojo. Mantenemos el fondo transparente porque vamos a utilizar un formato PNG que respetará esta transparencia y mostrará la marca de agua directamente sobre el vídeo. Si los tonos que utilizas no tienen contraste, prueba añadiendo un contorno o una sombra en el menú Estilos. Por último, en el menú superior seleccionamos Archivo y Guardar, y activamos el formato PNG antes de pulsar el botón Descargar. Ahora ya puedes añadir tu marca en tus vídeos. Para hacer esto, debemos volver al panel de inicio en YouTube Studio. Aquí añadiremos el diseño que acabamos de crear y descargar desde Pixeler. Abajo a la izquierda, seleccionamos Configuración. Y en la ventana central, en el menú izquierdo, la segunda pestaña, Canal. A la derecha, en la tercera columna, el indicador Branding nos permite acceder al módulo Marca de agua de los vídeos. Hacemos clic en Elegir imagen y seleccionamos el fichero que hemos creado con Pixeler. Ahora ya tenemos activada la marca de agua en todos nuestros vídeos del canal, pero nos falta un último paso. Tenemos que elegir entre estas tres opciones. 1. Que la marca aparezca al final del vídeo, durante un máximo de 15 segundos. 2. Mantener la marca visible durante todo el vídeo, desde el primer instante hasta el final. 3. Personalizar el momento de inicio, eligiendo el minuto y el segundo en que aparecerá en pantalla durante la reproducción del vídeo. Es interesante añadir tu marca en tus vídeos porque refuerza el branding del canal, se trata de un factor global que beneficia a todos los vídeos. El tamaño es lo suficientemente pequeño como para no molestar al espectador del vídeo. Aún así, si tu marca ya tiene cierto reconocimiento, puedes activar esta opción solo en la parte final de los vídeos, buscando cero distracciones. La marca de agua incluye un pop-up desplegable con una llamada a la acción, con el botón suscribirse, que favorece la interactividad del canal. Este módulo no es configurable porque está programado por defecto para mostrar ese mensaje. Cuando hayas activado la marca de agua en tu canal, te invitamos a compartir tu experiencia en los comentarios. Y si tienes dudas, deja tu pregunta y te contestamos rápido. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y recuerda que suscribiéndote a nuestro canal nos ayudas a preparar más y mejores tutoriales. Un saludo y gracias por estar aquí.